Macken, Macken, Macken qué. Marceli, Maken. Vaseli. Marceli, Vaseli. Maceli. Ah, okay. ¿Qué fue lo que te pasó dime? Un tipo que me dio dos puntillas en ¿no? la, la sentencia. ¿Pero dónde fue eso? Los hieles colmados y pelón. ¿Quién nos viene? Sí, bien Porque yo estaba en mi casa acotado. Viene una mujer y me dijo, vamos para allá bebé. digo yo no voy para allá. Dice ella vamos. Sí, vámonos, digo yo no voy para allá. Dice ella, entonces que cada 100 pesos yo voy para La Vega mañana para pagar el pasaje. Digo, yo no tengo menudo, nomás yo tengo 70 pesos tenga. Dice ella, no completa los 100, digo, entonces vete. Después yo caí atrás para cambiarlo, para completar los 100. Ella se fue, después ella fue en la habitación, me busca vamos, vamos. Entonces, yo poner la ropa, me fue. Cuando llegué en Colmado, antes yo compré cerveza, yo le pregunté, ¿tú no tenés yo Dice ella, ¿tú crees que yo tengo yo Te voy a buscar en su casa para beber conmigo. Entonces después compró la cerveza, llegó el Chulo de ella, entonces ella se trae de cerveza, entonces se pone una, una bachata, yo dije a ella, vamos a bailar, no quise bailar conmigo, se fue a bailar con ella. Entonces yo fui a preguntar a ella, y, y ¿por qué se hizo eso? Entonces el tipo me dio dos ponía la atrás. El 8, entonces, es? chulo de lo Yo lo veo de la vista, sí. ¿Cómo se llama? Yo no sé dónde. nombre es? lo de último en la calle, los de ahí, los maestros.